Conocer acerca de los primeros teléfonos, cómo evolucionan, qué es un model, router, switcher, fibra óptica, son algunas de las definiciones que aportan los pioneros del Seminternado 4 de Abril, de conjunto con Etexa, Madres y Padres. Yamilka es mamá y especialista de Etexa y su esposo dedican tiempo y energías al Círculo Comunicadores del Futuro. El círculo de interés surge con una primera idea porque la maestra en una reunión de padres hace una convocatoria a ver qué padres según el centro de trabajo que tuviesen podían cooperar ¿ve? para hacer un convenio entre la escuela y el centro de trabajo y crear un círculo de interés. Se lo comenta al padre en un primer momento y a él le encantó la idea porque realmente eh, le gusta enseñar, él disfruta la acción de poder enseñar a los niños ellos se fueron motivando y les gustó tanto la idea que hubo que ir creciendo en número de niños y hoy son 14 niños los que participan en el Círculo de Interés. Los pioneros desarrollan habilidades y disfrutan aprendiendo. Me gusta y aprendo. ¿Qué aprendes? A trabajar en los teléfonos, decir cosas. El primer sistema de telecomunicación moderno fue el telégrafo óptico en 1684 y en la primera mitad del siglo XIX fue el telégrafo eléctrico. De los llamados ladrillos que solo trabajaban en 2G, se pasó a los 3G con mayor prestaciones y luego a la 4G que es la red LTE con mayor calidad y velocidad de los servicios. Los círculos de interés son una valiosa forma de estimular la vocación por diferentes oficios. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.